Mi nombre es Pablo, Pablo Sánchez. Aquí trabajando en, en lo de la resina, rebanando y todo eso, pues no tengo mucho tiempo, con apenas unos cuatro años que tengo trabajando en esto, en la resina. Empezar a trabajar aquí en la en la resina, andar rebanando y todo eso fue pues por por necesidad, ¿no? querer pues, tener el trabajo, ¿no? Y, y gracias a unos compañeros, ¿no? que me dijeron que para resinar aquí me dieron esa confianza para andar trabajando en esto y, y pues me gustó y aquí ando echándole ganas mi papá era resinero, pero pues nunca fui con él, ¿eh? nunca fui con él a trabajar porque yo nunca pensé andar en la resina. ¿eh? Le pedí ayuda a un compañero ¿no? que me ayudara a, a lo que son a instalar, a poner las grapas y, y ya a rebanar, pues yo lo fui enseñando. ¿no? La misma necesidad hace que uno se enseñe. Ramiricio se llama aquí este lugar. cerca, acá en el otro lado, de para allá ya se llama Güera Tiro, pero aquí se llama Ramiricio. He platicado con personas mayores que ya se dedican a este trabajo ¿no? y, y me han dicho pues ¿no? que un pino que, que ya da el gruesor como de 12 pulgadas el gruesor ya se le puede poner pues una cala y así de esa medida en adelante no más gruesos depende el pino se le pone una cala dos calas y ya está más grueso pues de unas dos a tres calas es pues, todo lo que se puede poner para no perjudicar perjudicar pues al árbol. Yo aquí lo rebano cada, cada ocho días, ¿no? cada ocho días y ya pues ya en 22 días ya se ve el, el botecito ese que tiene ya más o menos que ya tiene y, y lo voy pues sacando aquí nadie te dice ya rebánalo, ya sácale. Aquí estoy rebanando son exactamente 800, 860 calas, 860 o poquito más, que vienen siendo a lo mejor como unos 500, 500 árboles. El terreno es como, uno pues es muy grande nada más porque está protegido aquí esta área, ¿no? son aproximadamente como unas tres hectáreas por ahí más o menos serán tres hectáreas bueno. el medio de transporte pues aquí es con un carrito que traemos por ahí un carrito para llevar la resina y venir a rebanar y aquí la bajamos cargando cargando hasta donde llega pues el, el carrito no medio de transporte de ahí se baja cargando y aquí con que la bajo la llevo directamente pues a, al depósito no ahí donde se está recibiendo la madera la, la resina la resina y pues más o menos está pues está bien el precio no lo, lo bueno es que hay ahorita ¿no? que, que llegando pues también te, te pagan y no te entretienen. Lo que aquí gano, para, lo que aquí gano en, en la resina, pues es un, pues no, es, no no alcanza para sostener a la familia, pero en algo pues ayuda. Esta forma de trabajo, ¿sabes? como dicen, no es un trabajo pues bueno de manera de que no los derribas pues y proteges el bosque, lo cuidas y pues a mí se me hace bien pues, andar aquí en esto, ¿no? cuidarlos los árboles y, y es mejor pues, rebanar que derribarlos. A mí me gusta este trabajo, yo estoy acostumbrado y he vivido siempre pues del campo y aquí esta forma de, de trabajar pues me gusta, ¿no? Como se respire el aire puro, se, pues andas tranquilo, ¿no? A veces te, te distraes de, del estrés que hay pues en el pueblo allá con la gente y aquí pues andas, tranquilo. Ver que todo está aquí, ya lo están mirando, ¿no? todo lleno de monte, pues es una alegría verlo de esa manera. Es una alegría y pues yo no cambio el trabajo este por otra cosa, pues. Pues no se gana mucho, no pero andas tranquilo andas contento aquí trabajando, yo en lo personal ando de esa manera, vengo Con ganas. En este trabajo, pues, te ganas el dinero pues, honradamente y, y disfrutas, no vives, pues, no vive uno tan presionado, ¿no? Andas lo del día y disfrutas el momento de andar trabajando y con lo que ganas. Pues disfruta uno, a la familia, está más tranquilo. Pues anteriormente ganaba un poquito más, pero de nada me sirvió, ahora me siento a gusto con, con esto que hoy estoy viviendo, una tranquilidad conmigo mismo y, y un gusto al cuidar pues todo esto ¿no? que, se me ha, que se me ha confiado, por el desconocimiento yo anduve también en la madera, pero ahorita pues no cambio este trabajo por hacer nuevamente lo mismo. Yo me la paso tranquilo, no hago vilis, ir aquí con quién güey viendo todo cómo está para arriba, ¿verdad? qué vas a, con quién vas a hacer coraje, me canso, me siento, tomo algo de agua, me fumo un cigareto, descanso y otra vez a dale.